La mujer de los gansos. Marie de Denardi triunfa en Tenhauser de Wagner, nueva soprano aclamada como la artista vocal más grande del siglo. La gran artista nunca más volverá a cantar. Marie Denardi sacrifica su voz por maternidad. 20 amargos y solitarios años, ella había conservado este único eco mágico de su más grande triunfo. Gerald Holmes había pagado la primera cuota de su primer auto y enseguida había desarrollado todas las preocupaciones de un dueño. Está ahí. Soy Gerald Madre. Obtenga este auto por 265 dólares. Plan de compra en cuotas de 5 dólares semanales. ese si eso te molesta... ...y por Dios no empieces con tu sermón de siempre sobre la abstinencia de alcohol. Sí. Madre, no quiero sermonearte, es solo que odio todo esto y encontré la manera de cambiarlo ¿No te bastó estropear mi voz para venir ahora a destrozar el último registro que tenía de ella? demasiado tonto para entender y pensar que por ti tuve que pagar con un talento que me había dado Dios madre, esa fue una tragedia que ninguno de los dos pudimos remediar era un ruiseñor y me convertiste en una rana es tu culpa y te odio Eso pasó hace años. Es el jean el que te hace odiarme. ¿Cómo te atreves a llamarme borracha? Jacob Briggs. Hola Gerard Supongo que llegué demasiado tarde Para ver a Hazel Antes de que suba el telón Esta ciudad enloquece por ella, y yo también. Lo sé, muchacho, y todas las noches rezo para que te diga que sí. No debemos dejar que se quede aquí para que la destruyan como a otras. Acuerdo, querido. Ya salgo. No me atreví a contárselo a mi madre, ella piensa que soy extravagante porque no viviré a su manera. Obtuve el permiso por los accesorios y pronto tendremos un montón de dinero. Signorita Hazel Goods Amos Hedrich más Hazel, ¿no es cierto? Evolución del anillo de compromiso. El señor Etrich debió haber sido asesinado. Su cuerpo está tirado en la puerta de su finca, muerto como Moisés. Kelly, jefe de detectives, un asesinato, chicos, vamos. se imagina y lo mató ¿cómo podría saberlo? Supongo que estuvo toda la noche muerto, recibió seis disparos. JUEVES A eso de las 10 de la noche oí disparos, seis disparos pero estaba demasiado asustada para salir. Etheridge asesinado prominente ciudadano encontrado muerto cerca de su casa Mary Holmes Una irresponsable bebedora criadora de gansos Que vive cerca de la tragedia Admite que escuchó los disparos Pero los investigadores dan poca importancia a su testimonio ¿Yo soy la irresponsable bebedora criadora de gansos? Idiotas, mentirosos Se la verán conmigo ...prohibido pasar... ...se disparará a los reporteros que intenten entrar a este establecimiento... de los diarios, queremos hablar con usted sobre el homicidio. Sé quién eres, el tipo que me llamó bebedora y responsable criadora de gansos fuera de aquí. Usted escuchó los disparos el jueves por la noche, ¿no es así? Sí, tú escucharás disparos el sábado a la mañana si no te vas rápido. Vamos, cuéntenos lo que sabe. Queremos hacerle una foto también. Tienes tres segundos para irte. ¡Agárralo! Vieja zorra, le haré juicio por esto. Thomas Fogel, Fiscal del Estado. Soy el Fiscal del Estado y él es nuestro jefe de detectives, el señor Kelly. Tiene una casa muy bonita, señorita Woods. Usted conocía muy bien al señor Amos Etheridge, ¿no es así? Entiendo que él tenía un gran interés en, en su carrera. ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Etheridge? En el teatro, la noche del. el jueves por la noche. ¿Vio esta nota antes alguna vez? ¿Por qué? Sí, yo la escribí. ¿Por qué la escribió? Quería decirle al señor Etheridge algo importante, algo personal, por eso le envié la nota. Lo ves querida, una palabra tuya y estoy aquí para servirte. Señor Etheridge, pero soy demasiado a la antigua como para querer nada que no sea amor. Señor Etheridge, nunca más volví a verlo. Entonces el señor Etheridge y usted eran novios. El señor Etheridge era mi representante, mi empleador. Nunca fuimos más que amigos. Si llegamos a necesitar su testimonio, señorita Woods, mandaré llamarla. Mía que fueran periodistas. Michael Kelly, jefe de detectives Estamos investigando el asesinato de Etheridge Y pensamos que quizás usted podría ayudarnos señor Fogel, si hace que los diarios me traten correctamente si puede arrojar algo de luz sobre este misterio veré que la mencionen en la primera plana de cada diario de este país conocía muy bien al señor Etheridge, éramos vecinos discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad Señor Fogel, si le cuento algo grande, tendré un titular, ¿no? Ahora, cuéntenos si vio o escuchó algo la noche del crimen. el jueves a la noche aproximadamente a las 10 Tenía demasiado miedo para hacer algo más que irme corriendo a casa y meterme en la cama. Supongo que esto derriba tu teoría sobre la chica Gutz. Pero aunque sea verdad, nunca lograrás que un jurado le crea a ella. ¿Curaría por cada palabra que me dijo? ¿Por qué no contó antes esta historia del hombre con el piloto blanco? Los periodistas no reconocieron mi importancia, me insultaron, se rieron de mí y me trataron como basura, por eso no hablé con ellos. Denardi. No tendrá la intención de decirme que usted es María de Nardi. Ese es mi nombre. Ya. Escuché que cantó Elizabeth hace más de 20 años en París Estuvo magnífica Sé que es Marie de Nardi y haré que un jurado le crea. Encuentre el conductor de ese auto con un solo faro y tendrá al asesino. venga a verme al hotel brexton mañana a las 2 de la tarde si hace exactamente lo que le digo haré que el nombre de Marie denardy resuene en todo el país. Mañana todo el mundo sabría que ella era María de Nardi, pero esta noche solo era la mujer de los gansos. Madre, siento no haber venido más temprano. Bueno, nunca te esfuerzas por llegar antes. ¿Por qué tanta prisa ahora? Si hubiese estado aquí, podría haber evitado que salieran estos terribles artículos en los diarios... ¿Qué pasa si te llaman como testigo? Pero madre, si te llaman como testigo querrán saber todo sobre nosotros, todo. Era eso. Tienes vergüenza de que te conozcan como el hijo de la mujer de los gansos Hace eso, madre, por favor. Tengo algo de orgullo y voy a casarme dentro de poco. Apartarte de todo esto, tú puedes hacerlo tan solo si quieres Ninguna mujer decente se casaría contigo Oh sí, ella quiere y es tan buena, tan talentosa y tan hermosa Vaya, ni siquiera tienes una reputación Voy a hacerme de una madre, una de la que estarás orgullosa. Pareces no entender el inglés. Si eres lo bastante grande para casarte, puedes escuchar lo que voy a decirte. Yo era joven. Tenía belleza, personalidad, una voz gloriosa. Quería sacrificar todo por mi carrera. Lo hice. Mi padre y yo fuimos... Naciste lo perdí todo, ahora estamos iguales, tu felicidad por la mía. Has tomado más que mi felicidad, mi esperanza. has mostrado algo que jamás creí que Dios pudiera hacer, una mujer sin amor maternal. le pareció que no le había quedado nada en este mundo, ni siquiera palabras para contar su historia. ¿Qué sucede, querido? Vamos, siéntate y cuéntame qué pasó. Desearía no haber nacido. Si solo hubiera aparentado lamentarlo, pero pienso que disfrutó hiriéndome. No importa querido, nos tenemos el uno al otro, lo demás no cuenta. ¿Suyo el automóvil estacionado en la puerta? Bueno, el fiscal quisiera conversar con usted en su oficina. Regresaré en un rato. Oh sí, en un rato, pero no espera hasta demasiado tarde, señorita. Y este, señores periodistas, es el testimonio bajo juramento de una testigo ocular, Marie Denardi. Marie Denardi murió hace 20 años. Bueno, muchachos, les prometí la sensación del año, ya hice mi parte, ahora les toca a ustedes. Adam Marie de Nardi. Dije, yo no lo hice. ¿No tenía su auto desperfectos en un faro? El faro se descompuso en el puente cerca de la casa de mi madre. Traté de arreglarlo, pero me dio una sacudida y se cayeron mis pinzas al agua. No lo toqué desde entonces. Comprueba esto. ¿Sabía que Etrich estaba viendo a Hazel Goods a escondidas? ¡Eso es una mentira! Toda la ciudad conoce el escándalo sobre Emma C. y su primera actriz. Bonita, rico, interesado, nido de amor, amante celoso, la cosa es tan evidente como la nariz que usted tiene en la cara. Ustedes quieren convencerme de que yo lo hice. Firme en la línea punteada y terminamos. le dije que no lo hice extra, extra todo sobre Marie Denardi y el asesinato de Edrich. Dígale a la testigo que estamos listos para que identifique al prisionero en el departamento de policía. Es el arma, lo agarramos Su testimonio condujo al arresto del hombre detrás de la cortina. Su identificación será el vínculo final de la evidencia necesaria para condenarlo a la horca. Entonces lo reconoce. Madre, ¿qué estás haciendo aquí? Es su declaración la que puso una soga alrededor de su cuello. La verdad es más fuerte que el amor de una madre. La verdad. Usted no ha oído la verdad. Solo le dije mentiras, mentiras, mentiras. Toda mi vida he estado actuando. Cuando perdí mi voz, perdí a mi público. Este asesinato me dio la oportunidad de volver a mi público. No sé ni me importa quién mató a Amos Etheridge. Solo inventé la historia para ver mi nombre impreso nuevamente, pero no sabía que eso le haría daño a mi muchacho. Señora, solo para una madre es natural mentir para salvar a su hijo. Mi caso está resuelto. Enciérrenlo. No pueden encerrarlo. Fui una mala madre, pero es mi niño. Él es bueno y es inocente. Él es mío. Mío. Take a Pistola es suya. ¿Por qué ellos están aquí? Oh Jacob, dicen que Gerald mató al señor Etrich. a Hemos Aidrich. Lo hice para salvar a Hazel, lo he observado y he visto cómo las chicas entran y se van de su teatro. Lo maté y me alegro de haberlo hecho. Supongo que esto derriba tu teoría sobre la mujer de los gansos. ¿Qué palabra de nueve letras comienza con F y termina con D y es algo que tiene que ganarse? Felicidad.